que El día 29 de los Corrientes estamos viajando a La Haya para eh, ser parte de la comitiva que va a escuchar la sentencia que este alto Tribunal de Justicia Universal va a dictar en relación a nuestra demanda que busca la reivindicación marítima que es un anhelo de todos los bolivianos y las bolivianas. De esta manera los presidentes del Senado Milton Barón y de diputados Gabriela Montaño confirmaron que viajarán a La Haya para acudir al Palacio de la Paz y escuchar el fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre la demanda marítima junto al presidente Evo Morales a las 9 del 1 de octubre hora boliviana, día en que se conocerá la sentencia. Como todos los bolivianos y bolivianas estará nuestro corazón latiendo con nuestra tricolor, con nuestra certeza de que la razón, la historia está de nuestro lado, eh, que hemos, hemos tenido una enorme victoria ya eh, exponiéndole al mundo todas nuestras razones. El gobierno nacional extendió también la invitación a los expresidentes Carlos Mesa, Jorge Quiroga y Guido Bildoso, quienes aceptaron dicha invitación. Sin embargo, el exmandatario Jaime Paz informó que no aceptará, con el argumento de que primero debiera respetarse el referéndum del 21 de febrero del 2016. En realidad creo que es la historia la que juzga las acciones de los individuos, será el pueblo boliviano el que eh, juzgue esta actitud... Sin embargo, resaltamos que eh, tanto el presidente Mesa, el expresidente Vildoso, el expresidente ex Quiroga han confirmado ya su participación en la delegación, eh, lo cual muestra una unidad férrea entre tanto, el presidente Evo Morales llegará el domingo 30 de septiembre a La Haya para participar al día siguiente de la audiencia de lectura del fallo de la demanda que plantea que se obligue a Chile cumplir con sus compromisos hechos a lo largo de la historia de negociar una salida soberana al Pacífico. La demanda fue presentada ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya el 24 de abril del 2013.